Hablamos que nuestra delegación boliviana obviamente está participando en este encuentro de la COP 27 y tenemos una entrevista muy importante, estamos con el viceministro de Medio Ambiente, Maguín Herrera. Muchísimas gracias, viceministro, por estar con nosotros en esta tarde y hablar de este encuentro donde Bolivia obviamente está llevando también temas muy importantes para hablar sobre el cambio climático. Viceministro, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes eh, a todos los que nos escuchan. Andrea y acá. a través de esta de este medio de comunicación, un saludo cordial desde este lugar del mundo donde estamos participando en la COP27. Viceministro, muchas gracias por atendernos bien. Es importante, por favor, dar a conocer, este lunes se ha iniciado esta reunión que es tan importante para el mundo entero. Y ¿Cuáles son las propuestas que Bolivia está llevando, por favor, a este gran encuentro? Sí, hay que hacer la configuración inicial para que podamos estar contextualizados, con seguridad también, sin embargo, está saliendo por páginas eh, virtuales. Hay muchas personas. ...personas que tienen acceso a, esta, a este medio de información... ...pero acá en el Sur de Egipto... ...se ha organizado en un ambiente muy amplio... ...que está subdividido en cuatro bloques... ...una es de color azul, donde está la parte de ingreso... ...luego está una rojo y otra y verde... ...donde están prácticamente los, eh, la, la, los expositores... ...que están en los stands de diferentes países, etcétera... Eh, también hay otro stand que es el color café, eh, café claro, que en este caso viene a ser los lugares de las negociaciones y justamente las salas de discusión. Y el lugar eh, rojo, como decía, son las, la, son las salas exclusivas donde hay eh, eventos de gran importancia. ¿Por qué? Porque están allá las grandes autoridades. Bueno, obviamente todo es tan importante. Entonces, entonces en, esto, en este contexto se están desarrollando, recién estamos llevando ya el tercer día, en este momento, por ejemplo, acá está ya a horas de la noche, estamos todavía llevando a cabo, es exactamente 11 de la, perdón, 10 de la noche con 15 minutos, eh, acabamos de salir un momento de descanso, no es homogéneo las la discusiones, sino que es, simultáneamente se llevan a cabo en diferentes instalaciones y en horarios distintos, no en una comisión. Las temáticas que se están abordando son, por ejemplo, adaptación, eh, ...daños y pérdidas... ...tenemos eh, los sistemas de financiación... Eh, ...se está hablando por ejemplo bastante... ...de lo que es... Eh, la, ...los cambios climáticos... ...el incremento de la temperatura... ...versus eh, lo que es... ...el desarrollo industrial... ...y bueno, entre otros elementos... ...que se están discutiendo... ...particularmente nos ha tocado... Hoy día participar en un evento... ...de tan importancia... ...que estaban los ministros, viceministros... ...o en algún caso representantes de países donde han expresado su participación. Bueno, en realidad son como 196 países, lo que nos indican, porque yo no pude contabilizar de las tantas que hay. Y la participación apenas te toca como dos minutos y medio, a lo máximo tres minutos, porque es una regla de juego. Y en estos dos minutos y medio hay que expresar lo más que se puede, obviamente de acuerdo al segmento que te corresponde. Hoy en la tarde, Hemos hecho presente la voz de Bolivia, donde se había discutido en diferentes escenarios, por ejemplo, temas juventudes, pueblos indígenas, se ha recogido también de una serie de reuniones que se ha tenido en Bolivia a través de los participantes, en este caso, de entenderse en la materia, y se ha dado a conocer de que Bolivia está preocupado porque los cambios climáticos son tan evidentes en el mundo entero. Hay indicadores por demás suficientes que están siendo repercutidas por los mismos medios de comunicación. Hemos hecho hincapié en que este financiamiento que todavía para nosotros es pendiente, los 100 mil millones, millones de dólares ofrecidas desde el, que debían de entrar en vigencia desde el 2020, todavía no está entrando en rigor. Esto ha sido planteado por nuestra parte. De la misma manera, muchos otros países han planteado esta misma situación. Porque la única forma de poder recompensar, de poder remediar, es obviamente movilizando recursos económicos, financieros. Eh, también se ha visto la, bueno, la participación de muchos otros eh, países donde la preocupación es altísima de que los responsables somos ahora. Es más, ¿aló? Así es, nosotros viceministro. Nosotros hemos hecho hincapié... Sí, sí, nos nosotros podría indicar también, viceministro, eh, el tema de cómo Bolivia, si bien está participando, todos los días se va a hacer una participación, si bien es muy corto el tiempo que se brinda a nuestro país para poder mostrar los temas que tenemos nosotros para hacer un cambio, se podría decir, y ayudar a mitigar este cambio climático, ¿todos los días Bolivia tiene una participación en la COP27 o son días destinados a los temas? Eh, ¿Cómo es la, el, el programa que se tiene y esta agenda, por favor? Mm. Sí, una vez inaugurado el evento que duró más o menos casi toda una jornada, luego pues por supuesto ya se han hecho distribución en diferentes ambientes y allá estamos participando. Bolivia tiene una participación de mm, por lo menos eh, ocho personas que están activamente participando acá, ojalá llegue alguna otra delegación más porque estamos... Esperando un par de eh, personas más que pudieran ayudarnos, porque es muy importante la participación de personas. Eh, eh, simultáneamente, este, los eventos se están llevando a cabo. Lo que nos ha tocado el día también señalar es que. Eh, del dicho al hecho, en realidad, hay muchas actividades no resueltas. Esto es lo que nosotros hemos hecho también capir hoy. Si son 127 veces que se habría realizado, entonces, ¿cuáles son los indicadores que, podrían, que podríamos señalar? Esto es lo que prácticamente todos hemos coincidido en el planteamiento, así que es un evento bastante importante por ser los primeros días. Todavía está en la fase de discusión. Estas discusiones se irán homogenizando, homologando entre un país y el otro país. Inclusive tenemos que llegar a concertar en alguna posición entre los tantos países que vemos con ciertas características similares como el caso de lo que los llamados países en vías de desarrollo o del tercer mundo, en fin, homologar y plantear esto siempre va a ser una discusión importante. De la misma manera se están haciendo reuniones bilaterales Hoy he recibido la llamada, la propuesta de Argentina para tocar el, los temas bilaterales y el tema ambiental en, eh, y de biodiversidad, también de Costa Rica en tema de juventudes. También hemos recibido, por ejemplo, la llamada y la propuesta de una reunión entre Colombia y Brasil, porque nos interesa, por ejemplo, participar en estos otros eventos que son la, los CITES, el, la COP de los CITES. Y bueno, hay mucha tarea que desarrolla, por supuesto esto es un, ave, un evento donde prácticamente muy pocos tienen eh, tiempo y cuando uno se imagina, tiene que ir de un ambiente a otro lado y los ambientes no son tan cercanos y así que tiene que levantarse inclusive un poquito más temprano, esforzarse porque de esa manera es la única forma de poder eh, satisfacer todo lo que es la agenda, de medio, eh, la agenda del día. Sin duda, viceministro, un trabajo arduo que están realizando las autoridades que han ido en nuestra delegación boliviana. Viceministro, por favor, lo comprometemos a que podamos seguir teniendo estos reportes desde obviamente su persona para que nos pueda informar todas las temáticas que Bolivia está eh, dando a conocer al mundo, sobre todo en estas propuestas para reducir los efectos del cambio climático. Viceministro, por favor, lo vamos a convocar en otras ocasiones para saber cómo va este tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta jornada. Bien, ahí estábamos con el viceministro Maguín Herrera hablando sobre la cop 27 una delegación importante que ha ido de nuestro país para hablar de temas tan importantes que son referidos a nuestra madre tierra, que esperemos que, como decía el viceministro, no se quede solamente en palabras, sino que obviamente vaya a los hechos. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con más demoradas hoy.